que se inicia con esta sesión plenaria bajo la temática Iberoamérica como plataforma de cooperación medioambiental, el trabajo de las redes medioambientales. En primer lugar, reiterar el agradecimiento desde la Secretaría General Iberoamericana al resto de organizadores de esta semana medioambiental que durará hasta el próximo viernes, en especial a la Secretaría Protémpore del Gobierno de República Dominicana, que ejerce el liderazgo de la Conferencia Iberoamericana de los 22 países iberoamericanos, pero también a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a y a la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA. También, eh, extender nuestro agradecimiento a las instituciones colaboradoras, entre las que se encuentran las tres redes iberoamericanas que hoy eh, van a participar en esta sesión con el objetivo de que puedan conocer más eh, sus trabajos, su experiencia, sus objetivos y desde luego el impulso indispensable eh, que van a poder ofrecer para la implementación y el desarrollo de la Agenda Medioambiental Iberoamericana. A modo de, de contexto, queríamos presentarles el programa de hoy. En primer lugar, tendremos eh, un diálogo, una exposición de las tres redes iberoamericanas, CIMED, CODIA y RIOC, para posteriormente pasar a un debate en el que se incorporarán también las secretarías técnicas de estas tres redes y entre todos poder profundizar en ese trabajo que se está haciendo en las tres redes intergubernamentales en, la, en las que participan los 22 países iberoamericanos y ese apoyo, ese impulso que pueden dar a la agenda medioambiental iberoamericana. Quisiera hoy también eh, a modo de contexto Ofrecerles una visión a los que no conozcan lo que implica la conferencia iberoamericana. La conferencia se inició en 1991 en México. Tiene como reunión eh, central la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra cada dos años. El pasado abril celebramos la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Andorra y la próxima cumbre se celebrará a finales de 2022 en República Dominicana. En ese periodo entre cumbres se celebran en este espacio hasta 14 reuniones de ministros sectoriales, todas con los mismos objetivos de impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental desde las distintas carteras ministeriales. Y también se celebran otra serie de foros sectoriales de la sociedad civil, universidades, un foro parlamentario, un foro del sector privado, un foro de gobiernos locales. Como pueden ver, una gran plataforma multiactor, multinivel y multidimensional que creemos que tiene un valor y una riqueza excepcionales en el contexto global hoy en día y desde luego es un lugar desde el que impulsar el diálogo político, pero también los procesos de cooperación. Para todos aquellos y aquellas que estén interesados, pueden ver cómo el instrumento eh, el que guía la cooperación iberoamericana son los planes de acción cuatrienales. En este momento, el vigente, el segundo plan de acción cuatrienal de la cooperación iberoamericana 2018-2022, que se estructura en siete ejes estratégicos. Y ahí podrán ver cómo se logró en la cumbre del antiguo Guatemala del 2018 incorporar un eje con la dimensión medioambiental. Un eje que los países consideraron estratégico que se va a ir configurando en los próximos meses de cara a la cumbre de República Dominicana a finales de 2022 con el objetivo de poder eh, trabajar con todos los actores, principalmente con las tres redes iberoamericanas, para configurar toda esa labor de impulso, de suma de esfuerzos que la cooperación iberoamericana puede aportar a la dimensión medioambiental en este espacio. Por tanto, esta semana, que como se dijo ayer, arranca con la ambición de querer aportar ya desde, desde casi año y medio a la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, tiene también como objetivo seguir recogiendo insumos para estructurar la labor que desde el espacio iberoamericano se puede desarrollar a favor del medio ambiente y contra el cambio climático. Sin más, arrancamos este, esta primera parte. De, de exposiciones de las tres redes iberoamericanas, donde puedan profundizar sobre su contribución a la agenda medioambiental y también poner en valor ese recorrido que han tenido a lo largo de los años. Verán cómo estas redes, que se han aprobado todas en el seno de la conferencia iberoamericana, pero han desarrollado una labor excepcional de trabajo entre gobiernos, de intercambio de buenas prácticas, de diseño de proyectos de impacto en el espacio iberoamericano. Y comenzamos dando la palabra a don Jorge Tamayo, que es el responsable y secretario técnico de la red de la Conferencia Iberoamericana de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos y que eh, además trabaja en la EMED del Gobierno de España. Querido Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias Nacho por, por la presentación. Buenos Buenos días en, en América, buenas tardes aquí en España. Como ha estado comentando Nacho, pues vamos a ver, vamos a hacer un, un repaso de las actividades de las redes iberoamericanas y empezaremos hablando, pues, hablando de la CIMED, de la conferencia de directores de los servicios meteorológicos e hidrológicos iberoamericanos. Y ante todo pedirles disculpas porque esta presentación realmente la tenía que estar haciendo el director del Servicio Meteorológico Cubano, CESO Pazos pero que debido a los problemas que hay para poder acceder desde Cuba a la plataforma Zoom, pues finalmente no los hemos podido solventar y he tenido que, que asumir yo pues esta, esta presentación, ya digo, eh, lamentando profundamente porque Celso es un magnífico comunicador y desde luego uno de los miembros más importantes de la conferencia para que hubiera podido hacer esta, esta presentación. Bueno, la, la CIMED eh, se fundó realmente en 1992, dependiendo de los actos del quinto centenario, pero, eh, digamos, desde con la estructura actual, pues se reactivó en el año 2003, en una reunión que tuvimos en el Centro de Formación de la Cooperación Española de la Antigua, y desde entonces, desde 2003, pues ya estamos trabajando de una manera eh, continua y, y sistemática. ¿Y ¿Cuál es el objetivo principal de una conferencia como la CIMED? Pues fundamentalmente contribuir, como pone aquí, a la salvaguarda de vidas y bienes, es decir, a prestar los servicios meteorológicos y climáticos a la sociedad para que la sociedad pueda tomar medidas o pueda aprovechar de esta, de esta información. Este es el objetivo principal, el objetivo de una conferencia o de prácticamente cualquier servicio meteorológico. Y desde el, ya el punto de vista concreto de la conferencia, pues es disponer de un foro, de un foro de diálogo, un foro de debate, un foro en el cual los, los servicios meteorológicos intercambien experiencias, des, diseñen planes de actuación y al fin y al, final, y al final cabo pues tengan toda una serie de actividades en común que permitan, mejorar eh, cuáles son las prestaciones de cada uno de ellos a la sociedad. La CIMET está constituida por los 22 servicios meteorológicos de la comunidad iberoamericana, es decir, los 19 americanos y los 3 de la península ibérica, y eh, en las discusiones anuales, en las discusiones que tienen de la conferencia, pues se ha diseñado un programa de cooperación meteorológica iberoamericano que es el que se utiliza para poder llevar a, llevar a la práctica las distintas actividades. Este programa de cooperación dispone de financiación, fundamentalmente a través de un fondo fiduciario que ha establecido en España en la Organización Meteorológica Mundial, y es el que ha permitido, pues, durante todos estos eh, casi 20 años, llevar adelante pues, las distintas actividades eh, planteadas. ¿En qué líneas? Pues en tres líneas estratégicas principales. Por una parte, el refuerzo institucional, movilización de recursos para poder llegar a él, por otra parte, la prestación de servicios climáticos, meteorológicos, hidrológicos, es decir, la, la prestación de los servicios que lleva a cabo la, la, la, la parte meteorológica de, de estas instituciones, y finalmente el desarrollo de capacidad del, del personal, normalmente el personal de los servicios de meteorológicos, e incluso de otras instituciones conexas. En cuanto a qué, a qué actividades se han ido llevando a cabo durante todos estos años, como se pueden imaginar, pues el... En 20 años, con actividades año a año, pues tenemos, tenemos muchas de ellas. Quizás las más relevantes o las que se pueden, se podemos destacar aquí. Pues por una parte, en el apartado de refuerzo institucional, fundamentalmente incrementar la visibilidad de los servicios meteorológicos. Los servicios meteorológicos normalmente no tienen una gran visibilidad política dentro de, de las estructuras de los países y lo que se ha intentado a través de las acciones que ha ido planteando la CIMETES, mejorar esta visibilidad. ¿Cómo? Por una parte, dando a conocer qué es lo que, qué es lo que hacemos y para qué, para qué puede servir la información de lo que están haciendo los servicios meteorológicos, encuentros con, con sectores de usuarios, encuentros con talleres, se han llevado a cabo proyectos para modernizar estos servicios meteorológicos para que puedan prestar estos servicios a la sociedad y, por supuesto, incrementar la colaboración entre los servicios meteorológicos que suelen tener todos los problemas eh, comunes y las soluciones de existir pues también suelen ser comunes. Y, por supuesto, una acción muy relevante ha sido la coordinación con otras redes con intereses comunes, como son la CORI y la ARIO de ámbito también iberoamericano, y que nos permiten mejorar eh, de gran manera las posibles actividades a llevar a cabo. En cuanto a servicios desarrollados, pues me gustaría destacar los, aquellos casi que trascienden a la propia a la propia CIMED. Por una parte, el desarrollo de una gestión de bases de datos eh, climatológicos, meteorológicos, hidrológicos de fácil acceso, libre y que está a disposición no solamente de la Comunidad Meteorológica Iberoamericana, sino de la Comunidad Meteorológica Mundial. Este sistema ha sido adoptado por la Organización Meteorológica Mundial y distribuido a todos sus miembros y también a su vez por otras instituciones, como han sido en algunos casos por Direcciones Generales del Agua en algunos países como como en México. Por otra parte, la generación de escenarios regionalizados de cambio climático, la base para poder llevar a cabo eh, o de, disponer de información para poder desarrollar luego a continuación políticas de, de adaptación. El, el desarrollar centros virtuales de, pre, de, de prevención de fenómenos severos que permiten, aprovechando los recursos ya existentes, mejorar los avisos hidrometeorológicos a la sociedad o a las instituciones que tengan que tomar actuaciones. Dentro de ello, pues la, el desarrollo de sistemas de observación regional, como es, por ejemplo, una red centroamericana de detección de rayos, que sirve para monitorizar muy bien dónde se están produciendo tormentas y por lo tanto, donde podemos tener un tiempo más, más severo. Y entre la tercera línea, eh, quizás la que más visibilidad ha tenido dentro de la propia conferencia, pues es el desarrollo de capacidad, es decir, la formación. Las actividades de formación para el personal de los servicios meteorológicos eh, a lo largo de, de todos estos años, abarcando pues, prácticamente todas las líneas que podemos tener dentro de la meteorología, desde la parte de meteorología operativa, investigación o, o pronóstico de sequías, climatología, investigación sobre cambio climático, infraestructura, gestión de los propios servicios meteorológicos, un sitio donde muchas veces pecamos de fallos. Somos muy buenos técnicos, pero a veces fallamos en lo que es todo lo que tiene que ver con el más allá de la propia meteorología. Todo esto se ha venido haciendo a lo largo de estos años en más de 60 cursos, la gran mayoría de ellos presenciales, con más de mil alumnos capacitados en este durante todo este tiempo. Y aquí ha sido fundamental pues, la cooperación de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo de la ECI, a través de sus centros regionales de formación de la cooperación española, en los cuatro centros distribuidos a, a largo de Iberoamérica, y dentro de ellos, pues dentro del programa Interconecta, que es el que ha permitido eh, organizar toda esta, toda esta capacitación. Y también, y muy importante, no solamente la capacitación de, digamos, tradicional de profesorado-alumno, sino también, la cooperación horizontal, el intercambio de experiencias entre los servicios meteorológicos que ya han resuelto problemas, trasladarlos a quienes tienen todavía que resolver ese problema. Para acabar, pues, ¿por dónde, dónde nos tenemos que mover en los próximos años? Por supuesto, continuar con el desarrollo del programa de cooperación meteorológica iberoamericano, asegurar su sostenibilidad en el tiempo, de manera que podamos continuar con todas las actividades que, que llevamos adelante. Aumentar la coordinación que ya existe, pero tenemos que ir a más, pues con iniciativas similares o con iniciativas de cooperación que existen en Iberoamérica, de manera que no dupliquemos, tripliquemos o cuadrupliquemos quadrupli, proyectos. Muchas veces vemos que lo que estamos haciendo por un lado ya se está haciendo por otro. Todo eso, coordinarlo y no despidrar recursos, que no, no, no nos sirven precisamente a todos. Eh, hay redes similares o instituciones similares a, a las metodológicas, también metodológicas, pero de otro... En otras áreas geográficas de la región, por ejemplo en el Caribe, aumentar la cooperación con ellos. Por supuesto, continuar la cooperación con la CODI y la RIOC, diseñando proyectos comunes y continuando con las actividades que estamos llevando a cabo. Creo que eso es una potencialidad que, iba a decir difícilmente, estoy seguro, no se encuentra en otra parte del mundo. Disponer de tres redes como, como las que estamos hablando, y que luego veremos a continuación, CODI y RIOC, que tienen tanto que ver entre ellas y que pueden realimentarse tanto unos a otros y poder desarrollar y presentar proyectos comunes a, en, much, en, en muchos ámbitos, la verdad es que es una, una gran ventaja y una oportunidad que yo creo que estamos aprovechando y que tenemos que seguir aprovechando en el futuro. Por supuesto, seguimos viéndonos hacia donde yo creo que es ya una constante en muchas instituciones, los problemas de personal, hacer todo lo posible por ir mejorando la capacidad y la disponibilidad de personal suficiente en los servicios meteorológicos. Y luego lo que había comentado pues, anteriormente, ¿no? intentar asegurar o incrementar la visibilidad de los servicios meteorológicos eh, participando en las políticas nacionales fundamentalmente de cambio climático. Eh, podamos, eh, nos permita asegurar la propia sostenibilidad de los servicios meteorológicos, lo cual incluye, asegurar la sostenibilidad de las redes de observación sin las cuales no dispondríamos de observación meteorológica y de ahí hacia arriba. No dispondríamos de sistemas alerta temprana, no dispondríamos de sistemas de conocimiento del clima, no dispondríamos de escenarios de cambio climático, es decir, cuidar lo que es la base de, de la información eh, meteorológica. Y por supuesto, ya para acabar, pues contribuir, una de las líneas principales ya de, de la CINET y creo que del resto de redes, es contribuir muy activamente al desarrollo de la Agenda Medioambiental Iberoamericana, aprobado en la reciente Cumbre Iberoamericana, y, y, con, y, y Dar nuestro mejor apoyo y estar totalmente en línea con lo que se vaya diciendo en esta, en esta, en esta lenguaje. Y por mi parte, esto es todo. Doy, doy la palabra pues, a la señora a, para, para, para, para comentar la siguiente. Pregunta. Gracias. Muchas gracias, don Jorge Tamayo, y enhorabuena por la labor que están desarrollando en la red y la importancia para el espacio iberoamericano. Damos ahora la palabra a la representante de CODIA, de la Conferencia de directores de, de agua en Iberoamérica, eh, doña Carmen Cartagena, directora general de Recursos Hídricos de Honduras. Muchas gracias, doña Carmen. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas como país miembro de la Conferencia Iberoamericana de Agua. Para mí es un honor presentar en esta sección iberoamericana como plataforma de cooperación medioambiental al trabajo que realice, se realiza desde la CODIA. Um, y eh, continuando con, con la, desde dónde surge la CODIA, la CODIA surge como respuesta al mandato del primer foro iberoamericano de ministros de medio ambiente realizado en España en el 2001 con el objetivo de crear un foro de la región en la que participen los principales responsables de la gestión del agua en la región iberoamericana. Entre los objetivos de la CODIA está facilitar al foro iberoamericano de medio ambiente y a las cumbres iberoamericanas las líneas generales de cooperación en el campo del agua. Además, fomentar planes y programas de actuación conjunta, coordinar actividades de cooperación en la región, promover el desarrollo y el intercambio de experiencias y desarrollar cursos y programas de formación eh, que van dirigidos a profesionales, personas administradoras, públicas eh, y con cargos públicos también. Eh, dentro de la organización eh, Miembros bueno, La CODIA está conformada por 22 Países iberoamericanos Dentro de ellos están Andorra, Argentina Bolivia, Brasil, Chile Colombia, Costa Rica Cuba, Ecuador, El Salvador España, Guatemala Honduras, México Nicaragua, Panamá, Paraguay Perú, Portugal, República Dominicana Uruguay y Venezuela eh, Y además Esta red es, eh, es, red, de Iberoamer es eh, red iberoamericana de la Secretaría General Iberoamericana. Eh, espacio de, eh, de diálogo y cooperación con un amplio conjunto de socios estratégicos como la UNESCO, AESIF, BID, OEA, CAF, entre otros. Y se realizan dos reuniones anuales, una intercodia y la otra es la reunión general de la codia. Dentro de las eh, principales áreas de trabajo actual eh, está eh, elevar el agua al más alto nivel político y eh, desarrollar la Agenda 2030 a celebrar el logro del objetivo eh, del ODS-6, que bueno, eh, y después también el eh, realizar el Programa Ibero Iberoamericano de Formación, que eh, es de, se está desarrollando de manera ininterrumpida desde el 2008. Eh, continuando con la presentación, tenemos que dentro de los ejemplos de proyectos relevantes eh, dentro, de la, dentro de la CODIA, se están eh, elaborando el Programa de Formación Iberoamericana, como comentaba, en materia de aguas desde el 2021, que contribuye a los, uh, al desarrollo de las metas del ODS-6, y entre ellos lograr el acceso a agua potable, que es el 6.1, el 6.2, gestión integrada de acceso a servicios de saneamiento e higiene, y, e higiene el 6.3, mejorar la calidad de agua, reducir la contaminación, y así sucesivamente hasta lograr el, el, la meta eh, número 6. Eh, en este programa de formación se desarrolla en tres temas importantes, en tres áreas temáticas. La primera es el abastecimiento y saneamiento y dentro del área de planific planificación sectorial del abastecimiento y saneamiento de agua en la región. Además, dentro del área de normativas de vertidos hacia un punto de entendimiento común y se desarrolla también en la temática de planificación y gestión integrada de los recursos hídricos y para esto se desarrolla en el área de infraestructuras verdes, gobernanza de agua en América Latina y el Caribe. Y para seguridad hídrica y eventos extremos, pues eh, existe una... Eh, se trabaja sobre la temática de caracterización, monitoreo y naturaleza de las sequías en América Latina y el Caribe. Y eh, para mencionar, esta oferta permanente la proporciona la, la Autoridad Nacional del Agua de Brasil. Y también existen ofertas transversales para la implementación de este programa, basados en... Eh, en la museología, eh, perdón, en, en museología y cultura de agua y también la comunicación sobre agua y cambio climático para organismos públicos. Dentro de las publicaciones realizadas, la CODDI ha realizado dos y dentro de estas está la gestión territorial aplicada al agua y energía con un software libre en América Latina y el Caribe. Y además se realiza la garantía, eh, este, ah, se ha publicado la eh, otra de las publicaciones realizadas es garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. La implementación de políticas públicas en América Latina y el Caribe. Y las publicaciones que están en curso, que próximamente estarán eh, al alcance, serían las principales sistemas hídricos de Sudamérica como soporte para el indicador 6.52 del ODS 6 y el caudal ecológico y ambiental de los conceptos a las lecciones aprendidas. Y también el otro, la otra publicación en curso es Agua, Cambio Climático y Adaptación. Eh, se continúa también con otros proyectos relevantes como el análisis de las políticas públicas, donde el objetivo es analizar en profundidad el indicador ODS-6, con lo, el objetivo de identificar opciones de avance en las políticas públicas y la región y eh, se realiza y se realiza eh, eh, además el informe el, el informe del de indicador 6.51 que es gestión integrada de los recursos hídricos y el informe del indicador 6.52, que es aguas eh, transfronterizas y arreglos operacionales. También dentro de estos proyectos eh, se encuentra una hoja de ruta de saneamiento y depuración, y donde eh, dentro de esto está la elaboración de recomendaciones técnicas sobre la planificación de tratamiento, y esto llevado a cabo a través de un taller virtual sobre la planificación eh, sectorial, y esto es a desarrollar durante el 2021. Y el apoyo en el diagnóstico sobre calidad de aguas foros sobre mecanismos de generación eh, de, la, de la demanda, desarrollo de una economía eh, circular, y además la capacitación eh, de profesionales. Entonces, en esto se, es a, a través del de desarrollo de talleres virtuales, eh, con eh, normatividad de vertidos y aguas residuales y que también está considerado para el año 2021 bueno existen prioridades y retos que desde la codia se, se, se tendrán que continuar y es lo que se tiene previsto y es elevar el agua en, en todo elevar el perfil de agua en todos los espacios políticos Continuar con el trabajo del programa de formación iberoamericana en materia de aguas, propiciar una priorización del sector del recurso hídrico en las políticas públicas, propiciar una priorización del sector de los recursos hídricos en las políticas públicas, impulsar la coordinación en el espacio regional iberoamericano en la gestión del agua a todos los niveles bajo lineamientos de la Agenda 2030 y teniendo el horizonte de las metas del ODS-6. Facilitar la presencia del espacio iberoamericano eh, y aumentar la, de, aumentar la colaboración de otras redes sectoriales en la región, especialmente CIMES, Rio y pudiéndose articular un trabajo duradero de red y redes. Visualizar el trabajo de la CODIA en el ámbito internacional, como ejemplo de foro técnico político con el objetivo de fomentar la colaboración y otras redes similares en otras áreas geográficas, contribuir de manera proactiva al desarrollo de la agenda medioambiental iberoamericana. Y esto es, eh, le doy por finalizada mi presentación, muchas gracias por su atención y gracias, Conchita. Muchas gracias, doña Carmen, en su nombre también. Felicitar a CODIA por todo el trabajo realizado todos estos años y, desde luego, por la agenda también de futuro que tienen en el espacio iberoamericano. Damos ahora, en este primer segmento de presentación de las redes, la palabra a doña Mariana Kasprichik, de la Dirección Nacional del Cambio Climático de Uruguay, para que nos presente la red iberoamericana de oficinas de cambio climático. Tiene la palabra, doña Mariana. Hola, sí, bueno, buenos días, buenas tardes eh, a todos y, y a todas. Eh, en primer lugar, agradecer la, la invitación a, a compartir eh, lo que ha sido la, la creación y el funcionamiento de, de la RIOC en, desde el año 2004 en que fue creado y, y en particular y personalmente es eh, un orgullo poder estar acá compartiendo estos minutos eh, ya que yo he participado en este largo recorrido de, de la RIOC eh, junto a, a diferentes colegas de la región. Como comenté, eh, el año en que fue creado fue 2004, la reunión inicial recuerdo que fue en Cartagena de Indias y eh, como en, en las redes anteriores eh, se crea bajo el mandato del Foro Iberoamericano de, de Ministros y Ministras de Medio Ambiente. El objetivo eh, principal planteado para, para la, la RIOC eh, es el de mantener un, un diálogo eh, permanente entre los países de la región de forma de, de conocer eh, las prioridades, retos y experiencias de, de los diferentes países en relación al, al cambio climático y eh, también se plantean otros objetivos vinculados a eh, generación y uso e intercambio de información y conocimiento, fortalecer las capacidades y el desarrollo y transferencia de, de tecnologías vinculadas al, al cambio climático, así como el fortalecimiento institucional, incluyendo fomento de la coordinación entre los diferentes actores interesados y vinculados a lo que es el, el cambio climático. En relación a, a la organización de, de la RIOC, está integrada por una comisión eh, de eh, coordinadores eh, en los que están representados directores o directoras responsables de eh, oficinas, unidades o direcciones de cambio climático de los diferentes países. Estos son los puntos focales de la RIOC. Y además eh, se han identificado eh, puntos focales técnicos para eh, las componentes principales de lo que es el cambio climático, que es adaptación y mitigación. Eh, en los últimos años, eh, la RIOC cuenta con una copresidencia eh, desde el inicio eh, fue España quien eh, presidió la, la RIOC y en los últimos años se, se está trabajando en una copresidencia que es este, rotatoria y voluntaria de los diferentes países de la región. Esta red eh, se, se ha eh, encontrado de forma eh, anual desde su creación y eh, también se aprovechan eh, las reuniones de, de la COP, o sea, las cumbres de, de cambio climático, para que se realice un encuentro eh, a nivel de ministros de, de ambiente. Acá establecen las principales áreas de trabajo, y hay un montón de, de, de elementos este, listados que hacen a lo que es el, el cambio climático, que, que es un tema que tiene muchísimas eh, aristas. Entonces, eh, están creo que prácticamente todas eh, listadas en este, en este párrafo. Eh, comentar también que en estos eh, 17 años se han eh, organizado y llevado a cabo más de 50 actividades de capacitación, en los que... Eh, se tuvo oportunidad de participar no solo los, los ministerios de, de ambiente, que es en general donde están eh, en su mayoría localizadas las, las oficinas, las direcciones de cambio climático, sino que también eh, se ha posibilitado la, la participación de, de otras instituciones del gobierno, según la temática de, los, de las actividades de capacitación, incluso eh, representantes del sector eh, académico de los diferentes eh, países. El trabajo de, de la RIOC eh, se basa también en, en el apoyo eh, que ha brindado la cooperación española, principalmente a través de, de AECID y de FIAP, también de CEPAL, y también eh, articulado y apoyado por, por otros eh, programas, como, como por ejemplo Euroclima, que la idea es este, articular y, y hacer sinergias entre el trabajo de, de la red y lo que es el, el programa de cooperación de Euroclima. Eh, entonces toda esta organización eh, y, y trabajo y reuniones y capacitaciones se, se traducen en eh, acciones eh, concretas implementadas y aquí algunos ejemplos de, de estas este, acciones y este, actividades desarrolladas. Eh, en primer lugar figura un proyecto regional, eh, es un estudio, efectos del cambio climático en la costa de América Latina y el Caribe, que fue financiado por, por España a través de Cepal, con la participación de, de Cantabria. Recuerdo que en uno de los encuentros de, de la RIOC eh, contamos con la, la presencia de... Eh, un representante de la Universidad de Cantabria en que nos eh, compartió un estudio que habían hecho para la costa española sobre efectos del cambio climático, y, y a raíz de, de, de esa presentación eh, identificamos como que era eh, un, un buen camino para, para la región, que ese estudio se realizase en, en toda la región iberoamericana, que fue lo que, lo que sucedió y eh, luego eh, algunos países, entre ellos Uruguay, continuamos con, con, con, con ese enfoque de, de, de vulnerabilidad y, y adaptación. Eh, también, eh, luego de, de haberse negociado el Acuerdo de París en el 2015, que es, es un hito en términos de, de cambio climático, haber alcanzado este acuerdo, eh, la, la RIOC... Eh, presentó una declaración a nivel ministerial de apoyo al el, el, el instrumento, el Acuerdo de París, negociado. Otro, otro estudio desarrollado en el marco de la RIOC es RIOC ADAPT, que es eh, un trabajo en el que han participado más de, de 100 eh, autores, este, investigadores, expertos, de la región iberoamericana, fue un trabajo durante tres años que abordó los diferentes eh, sectores vinculados a la vulnerabilidad y a la adaptación eh, al cambio climático en, en los países de la región iberoamericana. Y era una forma de, eh, de tender esos, esos puentes que, que, que son tan necesarios entre eh, la ciencia y los decisores políticos, los tomadores de, de decisión. Entonces, este fue uno de los objetivos y, y fue un producto bien alcanzado, logrado. Más recientemente, eh, se llevó adelante un, un estudio sobre el papel de la RIOC como instrumento de apoyo a la región para una transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al clima, desarrollada por el doctor eh, Tudela, en el que, eh, como... como algunos de los principales resultados se identificó la, la importancia de elevar al más alto nivel político los temas vinculados eh, con ambiente, en particular con, con cambio climático, y, y la, la necesidad de trans, transversalizar eh, la problemática, eh, las oportunidades que eh, imponen el, el cambio climático a los diferentes eh, sectores y niveles de, de gobierno. Y también que es. Eh, clave el compromiso de los diferentes actores de, de la sociedad para poder enfrentar este problema, no solo del gobierno, sino que es, un, es relevante que toda la, la sociedad esté involucrada. Eh, aquí lo que se presentan es una serie de, de, de imágenes, eh, de imágenes de reuniones anuales, de eventos de capacitación, de folletos de divulgación sobre la RIOC estudios técnicos este, desarrollados, como para que tengan un pantallazo. Eh, imagino que en el chat, si no lo han eh, puesto, van a, a incluir el, el sitio web de la RIOC en el que se pueden a, acceder a, a esas publicaciones. Y bueno, finalmente, eh, hablar, compartir sobre las prioridades y los, los principales retos de, de ahora en adelante. Ojalá que al menos 17 años más de, de trabajo, eh, En primer lugar, eh, es claro que, que el, el trabajo de la RIOC tiene que ayudar a los países a eh, avanzar en eh, las contribuciones nacionales determinadas a nivel nacional, que son los, los compromisos que asumimos todos los países en el marco del Acuerdo de París para enfrentar el cambio climático. Eh, entonces, eso es como el, el marco que, que tenemos de trabajo: colaborar en ese sentido y también eh, en lo que vinculado a las estrategias de, de largo plazo, que al 2050, que también es un instrumento eh, que surge del, del Acuerdo de París. También eh, continuaremos con, con acciones de, de capacitación y proyectos en, en áreas que se han este, identificado como prioritarias y que se. Se, se van actualizando esas áreas prioritarias entre todos los, los países y como establece ahí, de forma de que haya un, un equilibrio entre acciones de mitigación, de adaptación y, y de apoyo para poder implementar las diferentes acciones, también lo que tiene que ver con financiación climática, que es un tema relevante para, para todos los países y eh, continuar reforzando y transversalizando el tema del cambio climático en todas las las políticas eh, sectoriales. Como, como retos, eh, mantener, consolidar y reforzar lo que es la, la gobernanza de, de, la, de la RIOC y, y, y este, posibilitar que todos los países sigamos este, participando en esta, en esta red. Impulso, continuar con el impulso de, de acciones innovadoras que involucren a todos los sectores y actores relevantes. Eh, identificar acciones que tengan un, un valor eh, añadido en relación a otras eh, cooperaciones, eh, continuar reforzando el, el tema de cambio climático en foros eh, de ministros y cumbres de, de jefes de Estado de la región, poner en valor los co-beneficios económicos, sociales y ambientales de las políticas climáticas, eh, cooperar con, con otras regiones, eh, promover la, la cooperación triangular y eh, también eh, el apoyo hacia una, una transición justa en términos de, de lo que es este empleo con, eh, vinculado a las, a las políticas de, de cambio climático y sus implicancias. Por aquí termina mi presentación. Gracias. Muchas gracias, doña Mariana, y también, como hacíamos antes, felicitar a toda la red por el trabajo tan impresionante que han, que han tenido estos años y, desde luego, también por, por los que les quedan, e impulsando esa coordinación entre las oficinas de cambio climático de los 22 países iberoamericanos. Invitamos ahora a participar en esta segunda parte de esta jornada a las secretarías técnicas de las otras dos redes, porque don Jorge Tamaño ya está con nosotros, Invitamos a doña Ana Pinto, secretaria técnica de RIOC, y que forma parte del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, y también a doña Concepción Marcuello, que es la secretaria técnica de la red de CODIA y también con la sede el Ministerio de Transición Ecológica de España. La idea es que en estos minutos que nos quedan de sesión, poder profundizar un poquito más en esos retos que tienen redes intergubernamentales tan especializadas como las suyas. Y quería iniciar eh, con una pregunta para las dos secretarías técnicas que se suman ahora, doña Conchita y doña Ana, saber qué prioridades tienen eh, identificadas los países para poder trabajar en el futuro en torno a estos ámbitos de meteorología, cambio climático y agua. No sé cuál de las dos le gustaría iniciar, no si Ana quiere tomar la palabra. Eh, bueno, inicio yo y luego Concheta, por supuesto, complementa. Muchas gracias, Nacho. Eh, bueno, hacer hincapié en que en que, en, en que las prioridades son, son infinitas, ¿no? eh, Pero este trabajo conjunto de las tres redes de, de los últimos años pues, ha puesto de manifiesto que es muy necesario trabajar de la mano, eh, eh, de manera interrelacionada, en concreto en los ámbitos de meteorología, eh, agua y cambio climático. Esto lo vemos todos los días en las políticas nacionales que tenemos que desarrollar y es, y es muy relevante eh, reforzar ese trabajo intersectorial y establecer mecanismos de coordinación consolidados que, que en muchos casos existen, ¿no? pero que son eh, bueno, eh, fórmulas que podemos compartir entre todos los países de cómo hemos conseguido aterrizar eh, las políticas eh, de meteorología, cambio climático y agua de manera, de manera coordinada eh, y por tanto tener esa, esa visión integrada de, de, de abordar eh, de manera holística eh, eh, las prioridades en estos tres sectores. Y esto pues hace referencia a la prevención, a la vigilancia de efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, eh, al, a un tema que es de, de gran relevancia, como se ha mencionado en la última presentación, el cómo articular y diseñar proyectos para acceder, eh, para el acceso a la financiación climática a través de los diferentes instrumentos multilaterales que existen, como el Fondo de Adaptación o el Fondo Verde para el Clima. La necesidad de, de reforzar la base, ¿no? de reforzar la observación sistemática del clima para tener esa información que, que nos sirve luego para llevar, llevar a cabo las evaluaciones de, de, impacto, eh, de, de, de impacto del cambio climático en los diferentes sectores y asegurar la sostenibilidad de las redes de observación hidrometeorológicas. Eh, y bueno, llevar a cabo y actualizar con el mejor con el conocimiento eh, que tenemos y que se va actualizando en base a los informes también del IPCC y de los escenarios climáticos globales eh, la, la necesidad de, de, de actualizar las evaluaciones de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos, identificar políticas y medidas de adaptación. Y, y trabajar en esa gestión integral de, del recurso hídrico. Y, y bueno, yo creo que todo esto además eh, es, es especialmente relevante porque prácticamente todos los países de la región incluyen eh, en las contribuciones nacionales determinadas al Acuerdo de París, que es ese eh, documento eh, o ese compromiso del país de cómo se, de, para contribuir a, a los objetivos del acuerdo, de lo que el país quiere llevar a cabo, cuál es su política de cambio climático de aquí a 2030 eh, y en adelante. Y ahí, eh, por supuesto, hay, hay objetivos concretos en materia de reducción de emisiones de gasto de efecto invernadero por parte de todos los países, pero eh, quedan reflejadas las prioridades en materia de adaptación al cambio climático en, en estos sectores y la interrelación con, con el resto de sectores como puede ser turismo, salud... Infraestructuras, eh, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí hay algunas prioridades, pero por supuesto hay, hay muchas más en las que seguiremos trabajando. Muchas gracias, querida Ana. No sé si Conchita quisiera complementar. No, no, gracias. Todo, todo perfecto. No tengo nada que complementar. Andamos un poco justos de tiempo, así que yo creo que la intervención de Ana ha sido perfecta. Muchas gracias, Conchita. Pues pasamos también a hacer una pregunta a los ponentes anteriores relacionada con esa, ese papel, ese rol que puede jugar una institución nacional en una red eh, internacional, biregional, que une dos regiones, América Latina y Península Ibérica, con una temática que desde luego demuestra que estos temas eh, responden a un mundo interdependiente, que sufre los mismos retos y los mismos desafíos. ¿Qué sería para ustedes eh, lo que ha supuesto en su institución poder participar de estas tres redes especializadas en medio ambiente? Ah, bueno, para nosotros la CODIA, en, en nuestro caso, ¿verdad? Eh, tenemos más relación con lo que es la CODIA y ha sido fundamental en el apoyo en nuestro país. Este ha sido el espacio para compartir experiencias entre directores del agua y además de apoyo en la gestión. Y mencionar que a través del programa de formación, pues muchos de nuestros compañeros, incluso mi persona, hemos podido participar y poder tener un, un más amplio conocimiento pues, sobre el rol que nosotros desempeñamos dentro de nuestro país. Pero además de eso, quiero comentar algo bien importante para nosotros. Eh, recientemente, este viernes 17, pues, recibimos ya nuestro reglamento de la Ley General de Aguas aprobado. Y comentar que este es un esfuerzo prácticamente que nace desde la CODIA. La CODIA nos facilitó el espacio para podernos eh, con, con la Agencia Española de Cooperación, y ellos nos apoyaron en la elaboración del primer borrador del reglamento de la Ley General de Aguas, que se socializó, estuvo parado bastante tiempo, eh, estuvo parado un poco más de un año donde no, a pesar de haberlo socializado, no arrancaba, no despegaba eh, y finalmente pues ya tenemos este reglamento ya aprobado, ya listo para publicar y una herramienta ya de eh, este, una, eh, una, ya tenemos una ley y un reglamento eh, prácticamente para poder implementar lo que es la, la Autoridad del Agua. Y esto dentro de este espacio, no solamente con la Agencia Española, sino que también con Perú, logramos tener cierto tipo de acercamientos, alianzas, y logramos tener también un apoyo con ellos para poder desarrollar este proceso. Y no solamente hemos avanzado con lo que es el reglamento como tal, sino que también eh, ya final, eh, esperamos en este mes tener finalizado nuestro... Nuestra política hídrica nacional ya contamos con instrumentos eh, como dónde está la estructura orgánica de la autoridad del agua en base a esta ley, el PCM con que se va a crear la autoridad del agua. Tenemos ya eh, toda la estructura presupuestaria que estamos finalizando unos ajustes para poder eh, posiblemente el próximo año ya tener esa ley ya, ya ya eh, como digo, eh, eh, finalizada ya en implementación a través de, de la Autoridad del Agua, tal como lo establece la Ley General de Agua. Y esto, para mí, es, eh, es una satisfacción saber que desde la CODIA nace toda esa, esa, eh, esa línea, pues esa línea de trabajo, esa línea de apoyo, esa línea de formación, que realmente nos sentimos orgullosos de pertenecer a una organización eh, como es la, la CODIA y eh, nada más pues creo que aunque se escucha simple en estos eh, en estos en estas breves explicaciones pero creo que es un trabajo arduo arduo que hemos realizado pues eh, y en acompañamiento de una u otra manera a través de la CODIA con un montón de instrumentos, bueno, porque hemos ido generando más instrumentos, de hecho, y de hecho, eh, a través de, la, de las reuniones eh, que hemos desarrollado con ellos, nosotros hemos propuesto eh, cierto tipo de temáticas de debilidades que en algún momento hemos tenido como país, y se nos ha escuchado, han trabajado un conjunto por ejemplo, en los lineamientos para poder hacer los planes hídricos de cuenca, que es el Plan Hídrico Nacional, que son pues, situaciones que nosotros eh, tenemos que desarrollar posteriormente y que ya vamos prácticamente elaborando nuestras líneas de acción en ese sentido, ese flujo de, de información que tiene que existir para poder sentar las bases para esta eh, autoridad y esta institucionalización de la Ley General de Aguas. Entonces, comparto con ustedes este proceso que sí, realmente creo que hemos sacado provecho. Tengo cinco años de permanecer en la Dirección General de Recursos Hídricos, que pertenece a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, que va a pasar a ser parte de la autoridad del agua. Y que, eh, bueno, creo que hemos tratado eh, eh, nosotros de sacar provecho a, esta, a este mecanismo y también eh, hemos recibido recíproco el apoyo de parte de la CODIE. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. No sé si Jorge o Mariana quisieran añadir alguna otra experiencia de su participación. Sí, sí si me permiten... Eh... Yo creo que una cosa muy importante que hemos, que hemos sacado durante todos estos años es, por lo menos en el mundo meteorológico, que ahora tenemos una voz común. O sea, muchas veces en los ámbitos técnicos de Organización Meteorológica Mundial u otras instituciones más técnicas, era difícil eh, encontrar una línea homogénea, una línea que fuera eh, que respondiera a los intereses eh, iberoamericanos en, en esos entornos, normalmente muy dominados por el entorno anglófono. Y sin embargo, desde que existe la CIMED, eso nos ha permitido el tener una voz porque es una voz, no diré única, pero sí es una voz muy homogénea y eso pues, da una relevancia a las actividades. En vez de presentarlas uno a uno, pues son presentadas por 22 países y eso tiene muchísimo peso en determinadas circunstancias. También se ha reducido, por ejemplo, en la capacidad de acceso pues, a las instituciones de financiación. Eh, antes de la cimet era muy difícil que los servicios meteorológicos pudiéramos estar en, en, en acceso o poder acceder a los programas por ejemplo de Unión Europea o programas de cooperación que, que hay y ahora mismo a través digamos de, de por una parte de la asistencia de la red y la colaboración con instituciones como EFID o FIAP y también con la propia SEGIP nos ha permitido pues el, el poder acceder ahora de una manera más no diría más fácil porque eso siempre es complicado pero poder empezar a acceder pues a esto, a todos estos tipos a estos proyectos de de financiación, o por ejemplo, el programa Europa Plus, por poner un ejemplo, que es el que últimamente pues, está más desarrollándose en la región. Muchas gracias, Jorge. Tenemos que cerrar. María, me disculpas, pero me empeño mejor ser muy. Dos, un minuto, eh, porque para, para dar este, un, un ejemplo un poquito diferente de algo más, este, de algo concreto y tangible que, que nosotros como país. Eh, nos llevamos, de, de lo de la RIOC, es vinculado al, al proyecto regional sobre cambio climático en las costas, que ya comenté en mi presentación, y que Uruguay, eh, a partir de, de, de ese abordaje regional, y con el apoyo del programa Arauclima y el, el centro de, y red de transferencias de tecnologías para el clima de, de la Convención de Cambio Climático, pudimos hacer ese estudio en la costa uruguaya, ¿Y qué es lo que nos está permitiendo este, tener este estudio? Poder acceder, presentar un proyecto de adaptación al cambio climático en la costa uruguaya ante el Fondo Verde para el Clima. Va a ser un proyecto de varios millones de, de dólares, que el contar con el estudio técnico eh, es lo que hace la, la diferencia entre, entre poder presentarlo o no. Muchas gracias. Gracias. Pues hasta aquí tres ejemplos de lo que, como decía Jorge, una voz común, una fortaleza adquirida a través de la cooperación internacional, el apoyo de instituciones de desarrollo como la Agencia Española y otras instituciones y otras agencias nacionales de países iberoamericanos pueden lograr. Enhorabuena por estos dos décadas más de dos décadas de trabajo en red y desde luego reiterar esa invitación, como saben ya ustedes, a que juntos construyamos en el espacio iberoamericano, un lugar, una plataforma también de cooperación medioambiental y climática eficaz, como ha venido siendo hasta ahora. Un placer, buenos días, buenas tardes y nos vemos ahora en el resto de las sesiones. Muchas gracias.